Eh, muy buenas tardes a todos y a todas. Eh, estamos hoy día aquí para poder eh, dar a conocer el informe final del trabajo que hizo Chile Transparente en las elecciones, repetición de elecciones en la comuna de San Ramón. Eh, para nosotros fue un agrado el hacer este trabajo bastante inédito en Chile y quisiera contar un poco del contexto para que después veamos los resultados y específicamente las recomendaciones que nosotros hacemos para que los procesos electorales en Chile puedan eh, mejorar día a día. Lo primero, como bien ustedes deben saber, en la elección de la Comuna de San Ramón, para las elecciones municipales debieron repetirse por un fallo del Tribunal Calificador de Elecciones. Las elecciones en 65 mesas ¿ah? desplegadas en cinco locales de la Comuna. Para eso, el día eh, 30 de junio se publica en el Diario Oficial la convocatoria de nuevas elecciones para el día 11 de julio por parte del Ministerio de Interior y de Seguridad Pública. Los candidatos Valladares, Pino, Cabedo y Toro, en carta dirigida al directorio de, la al directorio de Chile Transparente y a mí como director ejecutivo, nos pidieron que actuáramos como observadores del proceso, asegurando la transparencia y regularidad del sufragio. En Chile no existe la función de observadores electorales, por lo cual contamos con el apoyo de estos mismos candidatos para poder ingresar a los locales a través de la figura de los apoderados de mesa. Nosotros nos desplegamos desde las cinco y media de la mañana en la comuna de San Ramón. Estuvimos en todos los locales de votación con 12 profesionales capacitados específicamente para el proceso. Para esto, contamos con capacitación de personal experto, tanto de transparencia internacional como personas que trabajan en otras organizaciones dedicadas a la observación eh, internacional. ¿Qué era lo que nosotros buscábamos? El contratar el cumplimiento de las normas legales y procedimentales durante la repetición de estas elecciones. Y para eso, como les decía, estuvimos en el 100% de los locales y estuvimos específicamente en dos mesas por cada uno de los locales, siendo el local con menos mesas de votación, Escuela Villa de la Cultura con dos, y el con más eh, mesas de votación, con 21, la Escuela Arturo Mate Larraín. El objetivo de un observador es ser un tercero imparcial, no participar del proceso directamente, es decir, nuestras contrataciones no quedaron ni en actas, ni actuamos como apoderados, ni tomamos eh, un bando u otro, por algunas de las personas que estaban eh, en la elección. Para esto, cuando nosotros nos desplegamos, primero eh, verificamos el exterior de los locales y luego el proceso de constitución de mesa. La constitución de mesa fue hecha en un 57% con vocales titulares y con un 43% con vocales suplentes. Si bien hubo lentitud en la constitución de mesa, el servicio electoral y las eh, autoridades de cada uno de los locales hicieron todo lo posible para que esto ocurriera bien, y es así que, si bien lentamente, las mesas se lograron constituir, siendo la última de ellas, alrededor, constituida alrededor de las 13 horas. En ningún momento hubo un entorpecimiento a la votación de los electores, muchos de ellos esperaron y pudieron ejercer su derecho de sufragio, y suponemos que muchos de, de otros pudieron volver a... Eh, más tarde porque durante toda la tarde también la votación fue expedita. El 41% de los vocales fueron eh, mujeres y el 59% de los vocales fueron hombres. Esto en el caso de los vocales titulares. En el caso de los suplentes, 62% de, los, de las vocales fueron vocales suplentes y 38% eh, fueron hombres. La votación... Eh, se ubicó alrededor del 27%, la obtención alrededor del 73%. Y los resultados finales, en los cuales evidentemente Chile Transparente no califica la elección, sino solamente los contatas, fueron los dados a conocer por el servicio electoral, que señalan que el ganador de las elecciones, sumando la elección regular con la repetición de la elección, es el candidato Gustavo Toro con un 26,21% eh, de, de los votos. Recomendamos nosotros para el proceso lo siguiente. tenemos un segundo que vamos a ver una pequeña presentación. Primero, cuidado en los entornos de los locales no solamente en el entorno de los locales, sino que alrededor de toda la comuna de San Ramón había profusa propaganda de dos candidatos, el candidato Olguir y el candidato Aguilera, como se puede contatar en las siguientes fotografías. Y no solo eso, también se encontraban planillas de votación de este tipo distribuidas. Afortunadamente, tanto apoderados de las distintas candidaturas como posteriormente Personal municipal procedieron rápidamente a entregar, eh, a retirar este tipo de propaganda. Lo segundo, respecto a los locales. Los locales de votación eran amplias, se respetaron todas las medidas sanitarias y la votación, como se señaló, fue absolutamente expedita una vez que las mesas lograron ser constituidas. Sin embargo, creemos que se puede mejorar aún mejor la disposición de las cámaras de secretas de votación, debido a que, como bien se sabe, por la pandemia estas no tienen una cortina en ambos lados, sino en uno solo de los lados, quedando algunas veces expuestas a ser observada la votación de una persona por un tercero. Por otra parte, al caer ya la noche, sabiendo que estas elecciones se desarrollan en la temporada de invierno, y al caer la luz, muchas mesas de votación quedaban con escasa luminaria, eh, recurriéndose a eh, luz... Eh, de características artificiales, que muchas veces no fue suficiente, incluso en un local hubo eh, un corte de suministro que eh, se solucionó rápidamente, pero que en su momento pudo complejizar eh, la situación. El contenido de votos fue ordenado, hubo una alta presencia de apoderados, ¿no? en nuestra experiencia la más alta que hayamos observado en una elección, por lo cual las mismas candidaturas, los mismos comandos, tanto de concejales como de alcaldes, fueron aquellos que velaron también por el buen eh, proceso eleccionario. Ahí podemos ver algunas imágenes de incluso algunos vocales con sus eh, celulares iluminando. Junto con estas recomendaciones, nos gustaría destacar lo siguiente. Que se debe aumentar y crear información aún más adecuada para ejercer el derecho al voto asistido. Si bien el servicio electoral entrega una cartilla informativa a los vocales y los capacita, esta información respecto al voto asistido aún resulta ser confusa, poco entendible, o ni siquiera el vocal se eh, preocupa de poder eh, educarse en estas materias. Por lo cual, proponemos a que el CERVEL disponibilice una cartilla de una plana que esté en la mesa de votación, bastante clara, debido a que eh, se ha podido constatar que en comunas como el San Ramón eh, el voto asistido es eh, importante, ah, no llega evidentemente a ser mayoritario ni mucho menos, pero cualquier persona que tenga algún tipo de eh, discapacidad o que tenga algún tipo de analfabetismo tiene el mismo derecho que cualquier persona a ejercer su derecho a sufragio, por lo cual se tiene que saber muy bien cómo se ejerce este derecho y quiénes pueden acompañar en el momento de la votación. También creemos que es importante abrir la discusión a un nuevo sistema de, de asignación de vocales de mesa. El sistema de vocales de mesa en Chile es muy positivo en cuanto a un sistema ciudadano, pero en un, en un modelo de baja participación electoral como las que hemos tenido en las últimas elecciones desde la promulgación del voto voluntario, se ha hecho difícil la constitución de las mesas de votación. Por lo mismo, hay que eh, analizar otros modelos o, como proponemos nosotros, mayores incentivos. Aumentar la paga Aumentar también la posibilidad de sanción y también, por ejemplo, entregar el día libre siguiente a la elección sin cargo a cargo del empleador para aquellos que ejerzan la labor de vocales de votación. En el informe que va a ser subido a nuestra página web www.chiletransparente está también el detalle de cuál fue la pauta de observación que nosotros utilizamos en esos días, los distintos comentarios y cifras que hemos podido eh, contratar. Para finalizar, quisiera agradecer y felicitar primero al Servicio Electoral por una ejemplaridad en la, en la realización de una elección contra el tiempo, inédita, como fue la repetición de la elección de San Ramón. Afortunadamente en Chile no es normal que estas cosas ocurran y esperamos que no vuelvan a ocurrir. También esperamos que si hay vicios en alguna elección, los tribunales electorales actúen como actuaron en este caso. También eh, felicitar al Servicio de Registro Civil nos tocó constatar que, por ejemplo, un elector había cambiado su nombre y este era distinto al del padrón electoral. Y de inmediato, el oficial perito del registro civil o el perito del registro civil ocurrió pudo verificar que efectivamente la persona había cambiado eh, su nombre y pudo ejercer su derecho a sufragio. Lo mismo con Correos de Chile. Correos de Chile acudió tempranamente, no a último minuto, a poder estar presente en los locales para luego hacer el retiro del material del material electoral. Lo mismo con las fuerzas de orden y seguridad, la amabilidad, la colaboración que hubo por eh, el ejército de Chile, en este caso más específico por la Fuerza Aérea de Chile, que estuvo presente en los locales de votación y en el perímetro también de carabineros. Los locales fueron aislados tempranamente. A nosotros nos tocó contratar cerca de las 6 de la mañana que ya todos los locales estaban aislados, cortado el tráfico eh, vehicular en un perímetro importante y también a los funcionarios y funcionarias que ejercieron como encargados de local eh, y en otras funciones, los facilitadores, etc. Es importante también eh, señalar que eh, Chile Transparente invita a que abramos una discusión acerca de la importancia de la observación electoral externa. Creemos que organizaciones capacitadas a políticas, a partidistas, como son la nuestra, pueden cumplir un rol importante, no solamente en una repetición de elección, sino en elecciones regulares. Pero por el momento estamos ya preparados para cuando seamos requeridos nuevamente para cumplir este rol y ayudar a seguir fortaleciendo nuestra democracia, que sabemos que es tan importante y que tenemos que cuidar el día a día. Bueno, muchísimas gracias por todo. Invitados a ver el reporte final en www.chiletransparente.cl Muchas gracias.